Le voy a dar ya que raya la música, mazo. Me hace estar mando, tío. Controller. Muy complicado. Cuando se pone así, eh, lleno de, eh, de, de obstáculos por el medio, es súper complicado. Tío, o sea, se fue otra vez el sonido de la run. Qué raro, tío. O sea, tiene como. Eh, menos la música, lo tiene todo. O sea, aquí parece una run perfecta, gente. O sea. En verdad, las señoras las, las deleteo muy rápido. ¿Puede ¿Eh? ¿Puede ser la run? En serio, sin sonido Voy a intentarlo, ¿vale? O sea, rollo ir aquí, comerme uno de agro Cuando termine su... Ahora Vale, vale, vale Nada, nada, fácil, fácil, gente Ya estaría Uh. Oh, mierda, me había dejado perfecto ¿Qué habrá más allá de aquí? O sea, what? ¡Oh! Increíble No me lo creo, tío Ha salido el checkpoint Ah, no tiene sonido, tío Bueno, moriré ¡Ah! Ha venido ¡Yu! ¡Qué raro, eh! Guapísimo Me ha dado una alegría eso de la máquina de escribir ahí, eh Fuera de coña Una super alegría Y Yuyu, ¡Cómo corre! ¡Cómo corre! Vale, vale, huércita, hijo de fruta. Vale, creo que ya tengo el patrón. Son dos de esos. Son... Ahí va, dos, dos, dos pibas y el man. ¡Hostia! Aurelio el sol, tío. Se me coló Aurelio el sol por ahí, gente. Está durando mucho por la dificultad que tiene, ¿no? añadía al juego muchísimo. Me mola. Eh, tengo que pasar antes que él para que se caiga. ¡Eh, no se cae! La paso igual que antes. ¿Qué perro, nunca lo mato. Me da, me da. Bueno, en verdad, si el trae igualmente puede salir bien porque tengo la planta arriba. Así que está worth it. Por lo menos no es una run entera fallida, ¿no? A ver. Vale, uno, dos, tres. Ahí vamos. Hostia, puta, se me ha escapado eso, eh. O sea, eh, otra vez. Jesus Vale, eh. No, güey. Sí, si, sí, si tuviera una granadita, una cegadora. Sería ya godit, eh. Vale, parte difícil, concentración máxima. Bueno, esta es la fácil, en verdad. La fácil, ¿no? A ver, ahora, ahora sí, tío Vale, ahora sí que puedo matar a las señoras Y a este pibe y lo dribleo, se cae Del tiri, ¿vale? Vale, pues el truco, el truco Se da en este lado, ¿no? En este side Rollo, bueno, este Vale, vale, aquí, aquí Vale, vale, aquí tengo que matar a todas Las aldeanas e intentar matarlo Desde aquí, ¿no? Ahí va Está guapo el mecanismo, ¿no? o sea, muy complicado Literalmente. porque tienes que estar pendiente A 20 vainas, pero sí, este era el, el move Vale, ahora sí que puedo pasar, ¿no? Hostia, ¿llegaré? Imaginadse que no llego Vale, los señores de la horca Siempre, tío voy a, voy a pasar de ellos, ¿vale? ¿Y esto? Qué guapo, tío Nada, nah, me está molando mucho, ¿eh? Está muy chulo Está muy bien hecho, hostia Va a ser muy complicado, ¿eh? Que esto no es Super Mario Bros Y le puedo saltar en la cabeza, ¿sabes? La leche, bro Too complicated Nada, esta, esta fase es más eh, rollo... Eh, en vez de Hash O sea, bueno eh, Ey, ey, ey, ey Uf, es más Andas, tío, un poco más eh, Cathead no hit, eh. Para de coña. ¿Ves? O sea, aquí es que... Uf, ¡Wow! nah, no puedo. Qué locura. O sea, ¿cómo podré saltarla arriba? Porque por, la... por arriba, por el marquito, creo que puedo, eh. O sea, llegar, digo. Complicadísimo, eh. O sea, este mapa es eh, el más complicado de momento, eh. Uno, dos y tres. Ahí le voy. Uno, dos y tres. Ahí. Como ready, creo que me da, ¿no? Uf. Mira, hemos llegado súper bien, tío. Tío, ¿puedo matarlo igualmente al pibe? No, no. O sea, bueno, sí, sí podré, pero... ¿Para qué, no? Vale. Hostia, pues he llegado perfecto, ¿eh? Menos mal, menos mal. Uh, menos mal que se moría, ¿eh? Necesito saber si eso es... ¡Uh! yay, yeah, baby. Yay, yeah, Dusty, ¿eh? Pony. Oh. oh, Jesus. ¿Cuántos? El diablo. Tengo que hacerlo perfecto, gente. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Qué que head. La madre que me ha parido, tío. Qué susto me ha dado. LOL. Hasley. Hostia, esto es el final boss. Hostia, qué guapo el final boss. Nada, nada, de loco, gente. De loco. Y yo, ¿y cómo le doy? ¡Ah! ¿Cómo le doy, Dios? O sea... ¡Ah, León, qué guapo. Creo que este es el final, pero oye, qué guay, ¿no? ¿Cómo le veo, gente? A ver, uno. ¿Cómo le coño le pego? ¿Sabes? Tendré que baitarle. ¿Lol? ¿Cómo coño lo... le... le pego, tío? ¿La hago daño? O sea, no puedo, ¿no? O sea, what. Le he pegado, o sea... ¿Cómo llegó o sea, a hacerle daño? ¡Lion! ¿Qué, qué... Porque son seis segundos. O sea, está hecho como para que le pegues. Tres balazos y tres balazos y ya estaría. Vamos a ver, porque ha ido bastante bien. Vale, aquí, dribleo. Y ahora, dribleo y bugueo. Vale, nada, es sin gente. Dribleo, dribleo y bugueo. Va, joder, macho. No tiene ni punto de comparación. Dribleo, dribleo y bugueo. Va, joder. Vaya, si hubiese estado más atento al principio... Coño, esto ya es rollo. speed... Bueno, ahí la ha cagado, perdón. <risa> y aquí no voy a poder. Vale, vale. Cuando esté entera, aquí, eh, aquí, y me voy. Vale. Fácil, gente. Facilito. No hit. No hit, no hit. Si no es no hit, no, no me lo quiero, ¿eh? No lo quiero, gente. Tiene que ser no hit, ¿eh? Uno, eh, dos. Vale, ya estaría. Bien. Qué guapo, ¿no? Guapísimo. Ashley. Lion. Hostia, tiene que coger la motosierra. No me jodas. ¿En serio? Os imagináis que sí, sería la polla, ¿eh? Bastante curioso, ¿eh? El juego, digo. ¿He muerto 95 veces? Ah, no, he matado, he matado 95. Final score, ¿eh? 13K. Le hemos pillado el rollo, ¿eh? Está en pro, perdón, lo, lo, lo jugué en normal, ¿sabes? Está bebé, normal y pro, ¿sabes? Increíble. Nada, nada de locos. Están muy graciosos, tío. Me ha hecho muchas gracias. ¿eh? A ver, lo que pasa es que me ha atascado así un poco mi culpa, que me ha atasc atascado muchísimo y, y no había visto ¿no? el fallo, eh, porque más o menos veía, ¿no? Digo, esto tiene que ser algo, ¿sabes? Significará algo, ¿no? El que tenga ese espacio entre eh, bloque y bloque para poder llegar a, a saltar, ¿no? De una manera u otra.